Hola a todos, en los próximos minutos vamos a aprender cómo buscar un libro o cualquier otro material en el catálogo de la red Bica, Bibliotecas de Canarias. Lo conveniente es seleccionar una biblioteca concreta, por ello no debemos buscar directamente en este apartado, ya que la búsqueda se realizaría en todas las bibliotecas de la red, es decir, en todas las bibliotecas de Canarias. Hacemos clic en cualquiera de estos dos enlaces. En esta nueva pantalla aparece un desplegable donde seleccionaremos nuestra biblioteca. Como veis, se encuentra organizado por islas, siendo la 01 las Bibliotecas Públicas de Gran Canaria, donde aparece la Biblioteca Pública del Estado, las Bibliotecas Municipales, Insular… Si vamos bajando, aparecen las Bibliotecas Públicas de Tenerife, la 03 las de Fuerteventura y así sucesivamente. Para nuestro ejemplo, vamos a seleccionar la Biblioteca Municipal de San Cristóbal de la Laguna. Así, la búsqueda quedará restringida a esta biblioteca. Podemos ver todos los posibles campos de búsqueda de un documento. Cualquier campo, título, autor... En nuestro caso, vamos a buscar en el campo título el libro Mararía, de Rafaela Rozarena. nos aparece en la siguiente pantalla tres ediciones diferentes una de 1983 otra del año 2003 con un estudio de Manuel Torres y una tercera edición también de 2003 seleccionamos la que nos interesa y aparece una nueva pantalla con la ficha bibliográfica del documento y además dos pestañas comentarios con las opiniones del libro enviada por los lectores en este caso no hay ninguna pero si quisiéramos realizar alguna pinchamos aquí y dejamos nuestra opinión también podemos realizar una valoración del libro en la pestaña ejemplares podemos localizar nuestro ejemplar dentro de la biblioteca podemos ver varios campos importantes la biblioteca y la sucursal, a la que pertenece el libro, si pinchamos en la sucursal aparecen los datos de contacto de la biblioteca. También tenemos la localización del libro en la sección de Canarias, que el ejemplar es prestable, e importante la asignatura, que nos indica la colocación del libro en las estanterías de la biblioteca. Aparece indicada en el tejuelo del lomo de los libros. Y por último la disponibilidad. En este caso nuestro libro se encuentra prestado a otro usuario y estará disponible a partir del 22 de noviembre de 2012. En este caso podemos hacer una reserva del ejemplar, pero esto ya lo veremos en nuestro siguiente vídeo.